Yo Lógicamente no pude hablar de retales. Estuvimos cinco meses sin cobrar. Estamos financiando a la generalidad. ¡Dimisión ya! ¡Fuera! ¡Que se adelanten elecciones! Yo me gustaría ver a ellos qué hacen con 200 euros. No extracta de retales. Los políticos tienen mucha cara. Ya está bien que nos tomen el pelo. Más de 20.000 firmas contra el copago. La discapacidad no, no se vende. Este gobierno nos está induciendo al suicidio. 200 dejo la farmacia y me quedan limpios 40. O médicas o comes. Estamos en una situación muy, muy, muy crítica. Y son muy mayores que yo en un grado de mortalidad muy importante. Una, dos y Y que no me falte, señor. ¿Qué me se más ella para hablarse en ella que me pasa yo? Son como los niños. Yo pienso que necesitan mucho. Eva, ya estoy aquí. Hola, Elvira, ya estamos llegando. En cinco minutillos estamos contigo. Vale, vale, pues espero. Vale, hasta ahora. Hola, Elvira, buenos días. Hola. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Vosotras? Bien, bien. Hola, mira. Hola. Bien. Bueno, chicas, ya he conseguido reunir todos los papeles de las personas que quieren asistir a las cortes. Os lo voy a entregar. ...y vais vale. vosotras y los dais, ¿vale? Ya ¿vale? Sí, entonces ya está todo comprobado. Sí, todo, vale, acuerdo. está todo en orden. Vale, vale pues ahora vamos a llevarlo. Ah. Vale, pues vale. hasta luego. Hasta, hasta ahora. Ahora. ahora. Pues acabo de entregar unos papeles... Uh, ...a la gente de la plataforma de Alcira... ...que han venido a posta desde Alcira... ...para que yo les entregue esos papeles... Uh, ...porque sí. vale. yo no puedo dejarlos en las copias. Tengo una niña de 19 años con una discapacidad de un 69%. Estoy yo sola con ella, es muy complicada. Tiene unos rasgos autistas bastante dotados. Pues te levantas y hay que hacérselo todo, todo. Desde lavarle los dientes, el desayuno, dárselo, vestirla... ¿Pantalones para mañana para el cole. Sí. ¿Ponemos un suéter también? Sí. A ver, Tenemos un suéter? Sí. y ¿Los pantalones? Es más complicado por el recorte porque, encima, fin, tenemos menos calidad de vida. Nos han dejado económicamente prácticamente pelados. Antes podíamos hacer más cosas, si tienes más dinero en una casa puedes hacer más cosas, puedes sacarla, puedes llevarla a algún cine, puedes hacer otra serie de actividades que ahora te lo tiene totalmente prohibido. El recorte de la dependencia ha sido un 50% y me afecta pues a cobrar 216 euros, cuando antes cobraba 426. ¡Es Edu! ¡Es Edu! un besito! ¡Muy bien! Esto es para la esto es para cuando tiene ataques, para cortársela. Y esto es para evitar que no tenga. Antes era una gratuidad la medicación de los niños discapacitados. Y a partir de febrero, de primero de febrero, pues yo tengo que pagar el 60% del que ya consuma. 200 dejo la farmacia y me quedan limpios 40. Que es lo que lo que han intentado hacer, de un plumazo quitarnos todo los derechos que habíamos adquirido en tanto y tanto tiempo. Yo me gustaría ver a ellos qué hacen con 200 euros, pero yo hasta incluso pienso que esos 200 euros que a mí personalmente me están dando me los van a quitar del todo. Lógicamente, no puedo hablar de retal, no puedo donarte la apago porque realmente no es trata de retal. Eh, la ley un de los grandes defectos en la que va a y es que no había financiación. La comunidad autónoma va que soportar prácticamente en esta comunidad el 80% del PES de, de, de los diners que invertimos en dependencia. Desde el principio, desde el año 2007, el gobierno valenciano practicó un boicot a, a la aplicación de esta ley por intereses meramente económicos, porque este Gobierno estaba destinando una gran parte de los recursos a competencias que no eran suyas, la Fórmula 1, los grandes eventos. En esta comunidad se han muerto más de 20.000 personas que habían hecho su solicitud y se han muerto sin recibir esa ayuda. Tenemos todavía 20.000 personas, que tienen todos los trámites resueltos. Ver, que haya gente, que haya mort esperando la ley de dependencia es absolut absolutamente lógico. Pero una razón muy sencilla, porque el ciudadano que demanda la ley de la dependencia habitualmente son gente mayor. Es veo enseguida en la pirámide de edad, la, mayor, la mayoría de, de beneficiarios son muy mayores y lógicamente también en un grado de mortalidad muy importante. Els tres centros de discapacidad están al corrent de pagos. La nómina de la dependencia ¿o por qué mal día? Ahora, a finales de a 25, ahora finales de abril, eh, la IEN cobrará la nómina correspondiente al mes de febrero. Pero lo tanto, eh, me niegue a aceptar dos paráboles: recortes, y que eso va a desaparecer. Es que no puede desaparecer, es que nosotros somos los primeros interesados. Los centros ocupacionales les, les están afectando los recortes que en general les afectan a todo el sector de la discapacidad y de la, de, y de la dependencia. Nos encontramos con un recorte anunciado por parte de la Consejería del 10% en las ayudas de este año. Ese recorte hay que sumarle que ya llevamos cinco años de congelación de las ayudas. Podemos hablar de una disminución de los ingresos de los centros ocupacionales de un 30% en estos últimos cinco años. En este centro ocupacional en concreto, ya durante el año pasado, los trabajadores estuvimos cinco meses sin cobrar. Eso quiere decir que los trabajadores... Junto con las familias y con los usuarios, estamos financiando a la Generalitat. ¿Me puedes ayudar a llevar las cajas? Sí, ahora. Vengo aquí, vengo a trabajar y, y luego me pongo a trabajar aquí haciendo bornas... Lo ponemos la chapita esta, no la apretamos el tornillo porque si no la máquina no, no puede apretar bien. Y luego, cuando pasa la máquina, ya la pesan, lo metemos en la cajita esa que ya he visto antes y luego la, el mismo camión ya se lo llevan. La misión de un centro ocupacional es la formación laboral. Hay personas que pueden incluirse en el apartado laboral por sus capacidades y otras personas pues, que esas capacidades, aunque las desarrollen, no, son, no están aptos según la sociedad para trabajar. Entonces el centro ocupacional cubre ese espacio. Es una pena que, que estemos llegando a afectar a los servicios sociales y más a las personas con discapacidad intelectual, porque por fin tenían un sitio, un sitio donde ellos eran, son felices, donde se sienten útiles y donde la sociedad de alguna forma pues, los incluía en su, en su medio. Me repasas todos estos, todos estos bordes ¿Vale? con la esponja ¿Vale? ¿Y, esta, y este lado también. ¿Vale? Las entidades se ven abocadas a pedir créditos a los bancos durante los meses que pueden. Eso genera unos intereses, unos intereses que la consellería luego no te los paga, que tienen que salir de, de las arcas de una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos que seguir tirando para adelante. Ni nosotros los trabajadores, ni por supuesto los usuarios, ni por supuestísimo sus familias tienen la culpa de la gestión de la administración. Hola Luis, vas a ¿Eh? Si sí, lo que se trata es de que te dan la ayuda porque el, el chiquito es discapacitado, vamos a ver qué pasa, que ahora ya no es discapacitado y solo necesita 20 euros de ayuda, es que no tiene ningún sentido y, y luego pues mmm, aún podía decir que tengo suerte porque me han concedido la ayuda. Si no llega el dinero se puede dar la situación de que los centros tengan, tengan que cerrar porque no tengan capacidad para financiarse. O sea, si no hay un compromiso serio de la Generalitat de no continuar con los recortes y sobre todo de cumplir los calendarios de pago, esa situación se puede dar. Nos antes se reunimos desde la coordinadora de las plataformas de Valencia y Comarques, eh? Intentemos, pues hacer una una apuesta al día de todos los temas que temen tanto en la administración con propuestas de movilizaciones, acciones y todo eso. Y ahí estamos intentando hacer una defensa común y una ayuda común de, de lo que es el, el, el, la discapacidad y la dependencia. El señor Rajoy va a decir que la ley de dependencia no es viable. Y la nuestra defensa es que sí es viable si tiene un buen financiamiento eh, adecuado a la ley. Desde el 31 de diciembre de ese año ya, va a comenzar el desmantellamiento de lo que es la ley de dependencia. Y no han parado. Nos falta un informe, un dictamen de Sandra en respuesta al escrito del consejero. Es tanto los recortes que incluso se está dejando casi inhábil la ley de dependencia y, y los recortes son tantos en el copago farmacéutico, eh, en todos los servicios que se prestan. La reacción es, como comprenderás, es una reacción a una actitud... Totalmente destructora de los derechos, ¿eh? pues estamos reaccionando pensando que es, cuál es la acción que podemos hacer para que definitivamente se corte ya la destrucción. ¿no? Los altos continuen Denuncian, Yuitan, FEM propostes, reunirnos si fa falta en las consellerías que están implicadas, sobre todo bienestar social y sanidad, y continuaremos en ese transcurso que ya empieza el debate parlamentario, ya ve que va a salir la ley y que de ahí eh, puede sacar tajada, entonces se va al notario y constituye una empresa que se llama ABAPSA. Entonces crea esta empresa que va a ser la va a dotar de las competencias para gestionar la ley de dependencia, a pesar que la ley de dependencia establece que no podrá subcontratarse su gestión, se externaliza, ya no la llevan los funcionarios. Es una manera de, yo saco la ley de dependencia de, de, del funcionariado, no tengo ninguna medida de control. Y en Andalucía lo intentaron hacer y el funcionariado lo denunció y no se consiguió. Pasan a valorarse a los dependientes por estos trabajadores. Cuando van a tu casa a valorarte, no va un médico de la consellería. Aquí va el valorador de la empresa esta que ellos han instruido, encontrándonos en situaciones licenciados en derecho, valorando a niños con parálisis cerebral. Eso implica que haya errores de diagnóstico. Un caso que ha salido en el periódico y tal es el caso de la mujer de las, de las piernas amputadas, que la valoración de la técnico pone que se puede poner de pie, y se puede poner los zapatos cuando no tiene piernas. ABAPSA es una, es una empresa pública eh, creada a efectos de la dependencia en una empresa en una serie de trabajadores totalmente cualificados, que el que fan es eh, grabar eh, el expedients cuando entren, valorar el expedients siempre después del criterio que da Carregue de los equipos de la consellería, pero este equipo de GEN es únicamente para desarrollar la carga de trabajo. Aquí la empresa pública que ha estado gestionando la dependencia ha sido un desastre total y absoluto. Pero claro, el gobierno valenciano ha controlado directamente a esa empresa y es la que le ha ordenado qué número de resoluciones mensuales tiene que hacer a quién prioriza a la hora de eh, resolver su expediente eso con los ayuntamientos habría sido imposible pero en cambio cogiendo una empresa privada que tiene en este caso que seguir las instrucciones que le marca el gobierno pues por esa razón lo hizo. ¿Son so esos negros? intenté on intentem demanar una serie de reclamaciones copaba que es la coordinadora de centros ocupacionales. en todas las poblaciones que tenía un centro ocupacional, también fa un dicho negre. Estem pendents en cara de una resolución que encara no hay ni siquiera hay y. Por tem cuatro ja meses que encara no sabemos en cara ni quiénes son los diners que van. ...a donarnos para, para el enguany... ...ales horas estamos ya cuatro meses... ...en personal, en mucha dificultad... ...no se puede cobrar, el proveedor de matos está en China... ...y estamos en una situación muy, muy, muy, muy crítica. En cinco meses el recorte total... ...en el sector de la discapacidad ha aumentado... ...casi el, al 30%. Es un clima difícil porque ya no nos es la nuestra situación personal de cobrar o no cobrar, es una situación que va más y eso porque estamos hablando de derechos de personas. Los políticos no pagan ningún dinero y ya, ya está bien de porque los políticos tienen mucha cara. ¿Cómo podrán las familias compaginar el copago farmacéutico, el copagamento del servey al que el sus familiares a mes de la cuota de funcionamiento, transporte, etcétera? Que digan ¿Cómo va a ser viable todo eso? Que nos Y, perilla y el que continúe en oberse, no, no es este, Solicitemos una rápida resolución de las subvenciones para el año 2013, la paralización de las retalladas anunciadas para año año, y la creación de una mesa de trabajo para desenvolver un modelo de atención y financiamiento concorde a con la necesidad del sector. Aquí, en este lugar, me encadené el 14 de diciembre y, me de, no sé, desencadenemos el día 16 de diciembre a las 8 de la tarde, que fue cuando nos recibió la consellera con todo su gabinete en el Palau de la Generalitat. Consideré que era a lo mejor una buena ocasión para hacerles entender a la consellera de Bienestar y al... El presidente Fabra, que ya está bien que nos tomen el pelo. Nunca pensaba tampoco tener el apoyo de la ciudadanía como lo hemos tenido y la verdad que hay momentos muy malos porque por las noches el frío era horrible. Pero bueno, el calor de las personas y el cariño de la prensa pues te reconforta en, en los malos momentos. En su momento sí que sirvió, de cuatro meses casi que nos debían, nos pagaron dos, eh, pero ahora estamos otra vez en el mismo problema, no nos deben nada de 2012, pero nos deben ya meses de 2013, nos deben febrero y marzo, más a algunas personas la retroactividad. Aquí tenemos a todos los choritos, mamados del bote. En todo momento he tenido en cuenta a todos los discapacitados, que evidentemente somos dependientes, incluyendo también a las personas mayores, a nuestros mayores. No puedes jugar con un colectivo más, eh, tan vulnerable como so es la discapacidad o nuestros mayores. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! Hola, días. Hola papá, y betona, por favor. Bien, ¿y tú? ¡Muy bien! Hola, papá. Hola, Hola, bonita. ¿Estamos bien? Bien. Para ayudar a las personas con necesidad, pues como Carmen y Pilar, que tienen pues mucha necesidad ya por la edad, entonces no se pueden valer solas y hay ciertas cosas que no pueden hacer. Y venimos, pues y le echamos una mano en el aseo personal. Ayudamos a Carmen a pasarla al sillón para que tenga de más cómoda y pueda ver la calle desde la ventana. Voy a ir a la pareja, ¿eh? A la línea. Vale, una, dos y tres, así. Vale, una, dos y tres, así. Vale, una, la... la... con dos llevado, vestido, y tres, así. muy contentes con ellas. Se portan muy reggaetamente. Me hacen entre las dos. van a llevar vestir y enseguida van han pasado así. Esta mujer más mayor está llevando más de 10 años, así, a mí alzarme y quitarme y la otra vendrá tres o cuatro años, pero son buenísimes. Porque hasta ahora la llevaba yo, pero yo, no que más bajos yo ya no puedo calzarme. Compraba, llevaba, la llevaba de ella, se ha la casa, se ha de que, en caso que, que caiga de de cul, tienen que quedar hasta la existencia para que a que el porten la parada. Por se porta volver, yo estoy muy contenta de con ella. Y que no me falte, señor. Que siempre estoy plural, pero lo matéis. No, ¿Qué me se macha ella? Para hablarse en ella, que me macha yo. pero no lo crees? Me han también. Me han retallado. Han cortado. Porque ahí tienes que pagar teléfono. Yo un malvia basura. La yum que también apacata, 200 250 de euros. Las personas mayores son como los niños. Yo pienso que necesitan mucho, mucho, mucho, y a veces no nos damos cuenta. Este mala en el punto de que desde enero ya deberían de haber cobrado, porque ya, ya comienza el curso nuevo, ¿no? Y hasta en abril y en Cano, en can eh, no es que no han cobrado, sino es que en Cano hay sin ni la resolución. Nos planteamos en, en un centro ocupacional que aparte de no cobrar, no pueden hacer frontas gastos porque al no cobrar no tienen diners propios para poder hacer frontas a gastos de, de tema de alquiler y tema de eso. Nos ve en, un, en una retalla del nou o 13 que en Cano no tienen seguro. Eso va a ser ya eh, imposible de, de, de mantener. Nosotros no estén cobrando el sueldo, pero... Eh, un familiar que te lo dice, el ATRE, porque evidentemente el sueldo lo tenían que necesitar. Una narena van de, de Consellería de Bienestar Social y trajeronle los tres taules de treball en pancartes, informando a la hacienda de Pau, de, de la situación que están en los centros ocupacionales y que veían también que es que eh, trajen porque es lo más estar, así que estar fuera. Entonces tenían, en las casas, avaladas. El centro no lo podían pagar porque no, no plegaban el Dinés. Eh, el banco que claro demandaba ya el, el, la póliza va a ser ya una situación desesperante ya por el tema de personal de las nuestras casas de las nuestras familias y digerem pues ya un tema desesperante va ser, anem a ser vamos a hacer la pelea de fam y hasta que hasta que sí, ja lo que es de Yo creo que deben de, de seguir luchando, porque estas personas tienen dignidad y tienen un, un derecho. Si no, eh, las personas ya no, no son hombres, ¿sabes? Yo creo que, que deben de luchar, no parar de hacer ruido, porque si pares es como si estuvieran conformes. Las personas con discapacidad podemos dividirlas en menores de 18 y mayores de 18, ¿no? Menores de 18 años, la ley de derechos de salud de los niños eh, recoge que el, los medicamentos serán abonados por la Generalitat Valenciana, o sea que serán gratuitos para los niños con discapacidad, esa ley está vigente. La Generalitat lo que ha hecho es que el estatuto de las personas con discapacidad recogía que las personas mayores de 18 años tuvieran también la prestación farmacéutica gratuita ¿vale? y lo que hizo es, con la ley de acompañamiento, cargarse de un plumazo el artículo que recogía la gratuidad de los medicamentos. Entonces, a través de esa ley, cogieron y derogaron el artículo del Estatuto de la Discapacidad, que recogía que los mayores de 18 años tenían la prestación farmacéutica gratuita. De manera que pasan a pagar un 40 o un 50% de la medicación. Eso los mayores de 18 con los niños hicieron lo mismo, sin darse cuenta de que no habían derogado el artículo. Con lo cual es más grave, porque están actuando en contra de la ley. La ley dice que los niños tienen derecho a medicamentos y a la consejería de sanidad le da exactamente igual y hace lo mismo que con los otros, les quita la, con los mayores, les quita la tarjeta y pasan a pagar lo mismo que sus padres. Entonces, si su padre trabaja y cobra mil euros, pagará el 50% de la medicación. Si cobras mil euros, o medicas o comes. A las 12 empieza la, empieza la concentración. Estamos haciendo la acopio de las firmas que se han recogido para la derogación del copago farmacéutico el artículo 160 a las personas con discapacidad. A las doce y media en punto se hará entrega de más de 20.000 firmas que se han recogido contra el copago. La protesta de hoy básicamente es para reclamar la derogación del copago farmacéutico que, que, bueno, que se ha impuesto por, por vía, un poco, por decreto. ¿eh? Eh, anteriormente estaba, estaba planteada la gratuidad, eh, los medicamentos. Pensamos que se vulnera un derecho fundamental que tienen las personas dependientes y, y con discapacidad. ¡Dimisión ya! ¡Fuera! ¡Que se adelanten elecciones! ¡Que den cuenta! ¡Que den cuenta los políticos de la gestión y del programa! ¡Ni uno ni otro! O sea, que, si están para cuidarnos, que nos cuiden y no que nos maltraten día a día con lo que hay. Estamos machacados, por todos los lados nos machacan. O sea, no somos, no somos dignos de nada. No tenemos dignidad para tener nada. Yo tengo una compañera que no tiene, nada, no tiene nada, no le dan nada. El último recuento que me pasa a Juan Carlos son 20.988 firmas que se han recogido, en, más o menos en mes y medio, casi dos meses en total. La discapacidad no se vende, la discapacidad no se vende, la discapacidad no se vende. Hay muchas personas que por estar trabajando el padre se paga un 40 o un 50 y los gastos de nuestros niños suponen muchísimo dinero en farmacia y además no hay tope, lo que quiere decir que una misma familia puede llegar a pagar 200 o 300 euros mensuales en farmacia. dinero! dinero! Se han cebado con, con la discapacidad sobre todo con la ley de dependencia que parece que están dispuestos a anularla cuando ellos mismos pues, la votaron. Y ahora vamos al Palau y vamos todos mmm, protestando con parcantas, con todo para para ver si le da un poco de vergüenza a Rajoy o a quien sea, porque es que no tienen vergüenza. Si ellos tuvieran un hijo como lo tenemos nosotros ya verías como eso lo tendría arreglado él. Nuestro colectivo viene sufriendo desde hace casi un año los brutales recortes de unos gobiernos que se muestran inclementes e implacables hacia el sufrimiento del sector más frágil y desprotegido de la sociedad. Primero, fue la reducción de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Después, fue la aplicación del copago en las prestaciones de la dependencia. Para el gobierno valenciano, primero esos criterios de ahorro, habiendo tantas cosas en las que ahorrar, ¿verdad?, que la salud de, de los ciudadanos. La lucha por la dignidad, el respeto y la justicia social solo avanza en un sentido, hacia adelante. Y mientras esto no ocurra, aquí nos encontraremos todas y todos. De una gran invalidez me pasan a una absoluta. Entonces, claro, el recorte de grados no solo supone económico, ¿vale? Este gobierno está presumiendo de que no está recortando pensiones y a día de hoy es cierto, pero de alguna manera nos está recortando derechos, que es muchísimo peor, porque yo, por ejemplo, la, la ley de la dependencia, al recortarme grados, pues todavía no tengo derecho, cuando todos los informes dicen que yo necesito ayuda de una tercera persona. Una infección crónica degenerativa en el hueso, eh, que por ello llevo 35 operaciones. Cuando ellos alegan que es una mejoría, a partir de esa mejoría, yo en un solo año tengo ocho operaciones más. Gracias. A ti. Suerte. Suerte, gracias. Gracias, claro. Mónica. Yo creo que lo que pedimos es muy justo y no lo pido yo. Eh, lo están diciendo las miles de firmas que tenemos acumuladas y que se han entregado parte de ellas ya. Entonces yo creo que, por favor, un poquito de, de justicia, que es lo único que pedimos que no somos desechos humanos, como antiguamente, que se nos encerraba en las casas y era como si no existiéramos. O sea, ¿cómo este gobierno puede permitir que esté sucediendo esto? Y yo desde aquí lo que sigue quiero transmitir que este gobierno nos está induciendo al suicidio, porque muchas personas tienen que prescindir de esta medicación porque no la pueden tomar, es imposible pagar. Y como van a una pregunta sobre dependencia, que por eso pedimos sentar a las 10, y claro, como ustedes saben, a las 11 y media, la mitad del Partido Popular ya se ha ido. No sé, yo me hago la pregunta, no, es que a lo mejor nos están vetando porque mi presencia molesta. Vosté es va reunir el pasado 5 de marzo ante el de d'afectats per les impagaments del seu de la dependencia. Y ahí se va a comprometer una serie de cosas. Y es que pagarían como habían pagado el año pasado, el mes de abril, que ya es un retard. ¿Va a usted donar el orden para pagar ya a estos colectivos tan vulnerables? Nuestro compromiso con las personas sigue siendo el principal. Fíjese, en lo que va de año, hemos pagado ya 57 millones de euros en concepto de prestaciones económicas. Y en el 2012, en cuanto a servicios de atención, ...pagamos más de 305 millones de euros. Yo no sé si han pagado tanto, tanto dinero como dicen... ...pero de momento yo en mi cuenta no tengo tanto el dinero que me falta... ...entonces hay un, cosas que no me cuadran. ¿Qué le parece a usted la política que está teniendo actualmente su partido... ...con el colectivo de discapacitados y, y las personas en situación de dependencia? Cuando se creó la ley de dependencia, el gobierno dijo que aportaría un 50%. La Generalitat tuvo que intentar no llegar al 100% aportando ellos el 70%. Entonces, claro, cuando hay menos ingresos, ¿no? el problema que hay es que se tienen que ir recortando todos los sitios. Yo no creo que aquí en la Comunidad Valenciana se ha vinculado mucho dinero en proyectos urbanos. No, pero eso cosas. ya se ha sido, pero eso ya ha sido. Sí, pero a ver... Pero eso ya sigue... ha pasado. Pues vamos a, a ser honestos, aquí todo funciona por el dinero. Y cuando este colectivo es dar, no ingresar dinero. Entonces no les interesamos. Al final tendrás que, tendrán que escuchar nuestras voces y lo que les estamos diciendo. O si no, estamos en un país donde la dictadura ha vuelto.